volviendo al tema, quiero eh, responderle ayer ya, porque hay que, no sé o sea, hay cosas que para uno expresarla, a veces yo creo que hay que pensarlo, medirse, decir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 No es cierto, Yerlán. No ser. Pero mencioname su... un solo sector, Carolina. Que no podemos qué, venir a ¿a aquí a engañar al público. Mencioname un solo sector. ¿Y ¿Qué es para un ti, solo el PRM? Sector. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Okay. Pero que el PRM. Es? El PRM ¿No tiene validez? en este momento ha dicho que hubo fraude. El PRM lo que ha pedido es que se transparente. Pero el PRM no es verdad. Y Fulvio está aquí. Que ha dicho que hubo mire, fraude. Mire. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Se está hablando. Con el perdón de Yerlán, el tenemos... Conep, La Iglesia Católica. Eh, eh, incluso. Ayer las compañías telefónicas que prestaron el servicio de yeah, yeah. internet dijeron que no, no hubo tamo, intervención. Dame, dame un momentito, compañía. tenemos... No.